Bienvenidos a un nuevo video Está ya disponible el segundo capítulo de los TOTS Y ahora le tocó a la Liga Premier La dinámica es la misma que en los TOTS de la Comodidad Vamos a tener que recabar cupones TOTS en la pestaña principal del evento Realizando los juegos de habilidad Y cambiar esos cupones por puntos TOTS de la Liga Premier Por si acaso, ahorita en la parte superior derecha del video Les estará saliendo información de mi video anterior Para que vean cuántos cupones pueden recabar durante todo el evento de los TOTS También les dejaré el link en la descripción de este video y al final del video también lo podrán encontrar. Bueno, sin más, pasemos a la información de este video y es que les voy a decir cuántos puntos de la Liga Premier les costaría a cada jugador Tots y qué es lo que pueden obtener. Para el jugador Bertogen van a necesitar de 27 puntos Premier, que serían 81 cupones y van a obtener 100.000 monedas y 300 refuerzos de habilidad. Para el jugador Walker van a ocupar de 29 puntos Premier, que serían 87 cupones Tots y obtendrían 950.000 monedas. Con Fernan Niño Ocupan 31 puntos TOTS, que serían 93 cupones TOTS, y obtienen 300.000 monedas y 150 puntos de experiencia. Para Ericsson ocupan de 40 puntos Premier, que serían 120 cupones TOTS, y obtienen 300.000 monedas, 400 refuerzos de habilidad, 20.000 puntos de XP, y un jugador TOTS de reserva de GR83 o más. Con David Silva ocupan de 45 puntos de la Premier que serían 135 cupones TOTS y obtienen 1.3 millones de monedas, 70 mil puntos de XP y a un jugador TOTS de reserva de medio 83 o más. Con Otamendi se ocupan 64 puntos Premier que serían 192 cupones TOTS y obtienen 300 monedas, 310 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de reserva de medio 83 o más. Para Kane ocupan 109 puntos Premier que serían 327 cupones y obtienen 300.000 monedas, 800 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de reserva de media 83 o más. Para el Kunagüero se requieren 121 puntos de la Liga Premier que serían 363 cupones y obtienen 2.3 millones de monedas, 120 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y a dos jugadores TOTS de reserva de GRL 83 o más. Para De Bruyne, ocupan de 179 puntos Premier, que serían 537 cupones TOTS, y obtienen 300.000 monedas, 480 refuerzos de habilidad, 810.000 puntos de experiencia y a dos jugadores TOTS de reserva de GR83 o más. Con De Gea, ocupan... 204 puntos de la Liga Premier que son 612 cupones TOTS y obtienen 300.000 monedas 2.180 refuerzos de habilidad 210.000 puntos de experiencia y a 2 jugadores TOTS de reserva con GR83 o más por último para Mohamed Salah requieren de 329 puntos Premier que son 987 cupones TOTS y obtienen con él 5.3 millones de monedas 1.380 refuerzos de habilidad 210.000 puntos de experiencia y a 3 jugadores TOTS de reserva de GR83 3 o más. Bueno, eso es lo que les costaría cada jugador TOTS de la Liga Premier y qué recompensas tendrían en cada uno de ellos. Yo solo les aconsejo que sigan esperando y sigan juntando sus cupones TOTS hasta la última semana del evento, para que ya estén todas las ligas con sus jugadores y así vean cuáles conviene más sacar. Pero igual les dejo en la descripción de este video el link de la página de FootHead por si gustan ver y comparar las stats de los jugadores que están de momento disponibles. También están los sobres en la tienda donde podrán encontrar a jugadores TOTS de reserva y a jugadores TOTS titulares. Esta oferta de $19 pesos yo se la recomiendo, ya que el próximo sobre solo cuesta 500 points y tienen garantizado a un TOTS de reserva de la Liga Premier de GRL 83 o más. Yo la verdad es que voy a probar mi suerte en estos sobres de 500 points porque ese son, me vendría muy bien en mi equipo la verdad. el sobre de 500.000 monedas tienen la oportunidad de obtener algún jugador TOTS titular o de reserva y este lo pueden adquirir hasta dos veces por si gustan probar su suerte, pero solo recuerden que es una probabilidad de que les toque algún TOTS. Por último esta liga de la Premier también contará con un TOTS misterioso el cual se podrá obtener a completando un SBC, solo falta esperar hasta el día 8 de mayo que es cuando estará disponible. Bueno hasta aquí el video, espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva